Gracias, señor presidente. Señorías, el debate que nos ocupa hoy eh, eh, aquí en sede parlamentaria es una reivindicación histórica de la ciudadanía valenciana por distintos motivos y por eso apoyaremos esta moción. Pero antes de continuar con esos motivos, quería aclarar la importancia que tiene la AP7 para, para, para País Valenciá, porque conecta eh, todos los municipios de la vertiente mediterránea y municipios, algunos con una alta densidad y demanda turística, por ejemplo, en el trayecto Valencia-Denia, nos permite, por ejemplo, eh, evitar esos densos atascos que ocurren en el municipio de Oliva. Esta vía es una infraestructura de vital importancia como eje vertebrador a nivel social y económico en nuestro territorio. Volviendo a lo anterior, a los diversos motivos que harán que apoyemos esta moción y que ha puesto en pie de guerra a la ciudadanía valenciana, y quiero hacer especial mención, como paréntesis, a la plataforma organizada PRO, pero una APSET gratuita ya. Eh, bueno, volviendo a esos motivos de los que iba hablando, en primer lugar, eh, el sentimiento que aúna la ciudadanía valenciana de menosprecio y de menoscabo por parte de los diferentes gobiernos en cuanto a la infrafinanciación autonómica y la exigua inversión en infraestructuras que tenemos en, nuestra, en, nuestro, en nuestro territorio. En segundo lugar, la alta siniestralidad de la Nacional 340. Se trata de una de las eh, vías de la red de carreteras nacionales con más alta de, de, de siniestralidad. No sé si se acuerdan de eh, la última muerte de un motorista en esa, en esa nacional. Esa nacional. De hecho, es, eh, es conocida por las comarcas de Castellón y de Tarragona como la Vía de la Muerte, la Carretera de la Muerte. Es conocida por ese sobrenombre. O Esa carretera está eh, vieja, mal diseñada y con una siniestralidad indecente e inaceptable. ¿Hay, existen alternativas eh, públicas de servicio público. Eh, en este caso, eh, por ejemplo, aparte del transporte público, la AP7 tampoco reúne las condiciones perfectas e idóneas, tal y como dice el informe europeo eh, Eurorat. Eh, Euro por otro lado, otro dato destacable y llamativo es que de los 20 tramos más peligrosos de la red de carreteras, 10 están, eh, casi 10 están en, en el corredor, en el llamado corredor metra, eh, mediterráneo, cinco en la provincia de Castellón, cuatro en la, eh, cinco en la nacional, 340, cuatro en Castellón y una en el tramo eh, Barcelona-Tarragona. Como decía antes, alternativas públicas existen como la red de cercanías. Pero, claro, eh, el Ministerio del Fomento en el 2017 declaró, lo declaró de, eh, de, de obligatorio servicio público entre, por ejemplo, el tramo de Castellón y Vinaroz, y obligando a ampliar el, el transporte diario de cuatro a doce trenes. Pero eso no se, ha llegado a, no se ha llevado a cabo todavía. Y vemos de nuevo que el ministro Ávalo saca mil millones de euros para invertir en el cercanías de Comunidad de Madrid, provocando que ese sentimiento de desprecio se ahonde en la ciudadanía valenciana. Todo ello ha conllevado, ha provocado que colectivos de diversas índole sociales y económicos se pongan en pie de guerra. Peleando y reivindicando la liberalización de la AP7. Por eso es necesario crear ese grupo de trabajo y por eso lo, lo proponíamos a la hora de, eh, de ver el, el sostenimiento, la viabilidad y el aprovechamiento de las autopistas y autovías de todo el país. De todo el país. No podemos eh, hablar de que la P7 que conecta Cataluña con Comunidad Valenciana, con País Valencia eh, sea de pago, mientras que la A3 que une Madrid con, con eh, País Valencia sea gratuita. Existen una serie de desequilibrios en función del sitio donde vivas. No podemos permitir, por otro lado y para terminar, seguir eh, prorrogando. Eh, estas concesiones que provocan el aumento abusivo de los peajes y que hace que los usuarios y usuarias tengan que decantarse por la vía más peligrosa porque no pueden asumir ese coste. Eh, Vaya terminando, señoría. Añadiendo aparte que, aun pese al aumento de los precios de los peajes, la situación de las carreteras dista de mejorar. Señorías, lo que hay que rescatar son las personas y no las autopistas. Por eso pensamos que es fundamental que retornen a la gestión pública, que garantizará la eficiencia, el mantenimiento y no primar el interés del beneficio de algunas empresas, sino el interés y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Senadora